Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. Te invitamos al evento inaugural de la Universidad Pedagógica Nacional, el miércoles 20 de abril de 4 a 6 de la tarde, en la Carpa Reencuentros de Corferias. Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN.